Eh, buenos días. Eh, feliz eh, 2021. Ha empezado mal el año y esperamos naturalmente que mejore. Nos queda tiempo. Llevamos unos días nada más del nuevo año. Bueno, ánimos. Nosotros combatimos la, la desazón y el pesimismo haciendo historia como sabéis, en el anterior episodio hablamos de tres maneras de globalizar la historia que se escribe. Eh, eh, historia mixta, historia digital, historia mundial. Hoy eh, concretaremos eh, nuestra exposición eh, para explicar qué es eh, la historia mixta como historia eh, global. Partimos obviamente del fracaso del concepto de historia total en la historiografía del siglo XX que además ha servido para todo lo contrario es decir como coartada para una mayor eh, fragmentación de la historia total fue concebida por los nuevos historiadores como un horizonte que se aleja conforme conforme avanza finalmente acabaron eh, renunciando al al concepto abandonándolo por imposible porque se decía o se pensaba que no se puede saber eh, todo eh, sobre, sobre todo. ¿no? Lo curioso es que el origen de este concepto de historia total reside eh, en Marx. Él hablaba de totalidad concreta, con un enfoque materialista, pero como en otras cosas, eh, los fundadores del marxismo se inspiraban en Hegel y Hegel... Tenía eh, la, una idea absoluta sobre lo que es la, la, la to totalidad, ¿no? Es decir, eh, eh, él, para él la historia estaba guiada por la idea, con mayúscula, ¿no? Y el objetivo de hacer historia final era eh, una historia total entendida con, como la objetividad absoluta. Y claro, eso choca con nuestro concepto de de historia no el que estamos defendiendo aquí como cuando hablamos de una objetividad relativa donde la historia que se hace pues depende del, del historiador verdad y y, y nos, lo que nos ha llevado a, a preferir el, el término de historia global por a, a, en lugar de historia total, porque la historia total es un concepto idealista y, y la historia global es, eh, se refiere a un, a, un, a un objetivo finito, el globo es finito es desde el punto de vista eh, geográfico y por lo tanto lo global eh, es más, más digamos, abarcable por, desde el punto de vista de la mirada de de, de los historiadores de las ciencias sociales, que, que lo total, que nunca ha conseguido desengancharse del, del idealismo eh, eh, Hege, hegeliano. ¿no? Eh, por lo tanto, buscamos, eh, siguiendo nuestro concepto de, de, de la historia como una ciencia con sujeto, aproximaciones concretas, aproximaciones sucesivas. Eh, yo utilizo la metáfora siempre de, de que la historia eh, fragmentada eh, es como un archipiélago que, que hay que, y hay que tender puentes entre las diferentes islas para recuperar eh, una, una representación global de lo que ha sido eh, la, la historia. ¿no? Eso claro, pensamos que puede conseguirse a través de una metodología mes mestiza. Entendemos eh, la historia mixta como historia global, por tanto, como una combinación de especialidades y géneros historiográficos. Estamos hablando de juntar en nuestras investigaciones diferentes temas, fuentes, métodos y enfoques con el objetivo siempre de conseguir eh, globalidades concretas que nos permitan superar las actuales historias parciales, globalidades concretas que a su vez enlazan y reflejan una realidad histórica que es una pero también diversa, ¿no? y nos exige acceder a esa realidad histórica una y diversa, pues a través, ya lo digo, de diferentes enfoques temáticos eh, relativo a las fuentes, relativo a los métodos, etcétera ¿no? ese creo yo que es el camino para avanzar en el nuevo eh, siglo llamamos por tanto a experimentar con una historia mixta eh, que, que, lo que llamamos también la nueva historia global y, y partiendo en, en mi caso de una experiencia de, de décadas, no, yo, yo hace 35 años desde la época eh, de, la, de, la, de la investigación doctoral que, que practico la historia mixta y os puedo asegurar que es fundamental para conseguir eh, el nuevo conocimiento histórico ¿no? posibilidades que hay para hacer eh, historia historia mixta. bueno la primera Combinar eh, la historia social pues con la historia de las mentalidades, que fue mi, y es mi experiencia, pero también se puede hacer combinando historia social con historia política, con historia económica, con historia del arte, con historia de la medicina, con la historia del derecho, etc. Incluso combinar la historia social con, con, los, con los géneros tradicionales de la... De, de la época positivista, como la historia biográfica, la historia narrativa, lo que llamaban los retornos eh, eh, los colegas francesas de, de la escuela de anales eh, en el final de, de esa tendencia eh, eh, historio, historiográfica. También se puede conseguir lo mismo, es decir, una aproximación global mmm, juntando eh, fuentes escritas con fuentes orales, orales, eh, se puede hacer historia oral eh, no solamente de la época contemporánea, de todas las épocas históricas, como, como yo eh, demostré. Mm, eh, también se, se puede eh, conjugar eh, diferentes eh, enfoques de género, eh, por ejemplo, eh, la historia común de, de, de hombres y mujeres, hay más, más géneros en relación. Con la, con la sexualidad en la historia, eh, como, ya, como ya sabemos. En fin, eh, juntar ta, uf, diferentes metodologías, por ejemplo, la historia cuantitativa y la historia cualitativa, eh, integrar diferentes temporalidades, la, la, la corta, media y larga duración, la corta duración sería poco lo que llamamos historia inmediata, es decir, hacer investigaciones que enlacen el pasado, el presente y el, y el futuro. Por ejemplo, investigar al mismo tiempo la historia y la memoria que genera, eh, la realidad histórica y, y los mitos que, que, que, que generan. Ese es el camino, decía, para conseguir aproximaciones globales de la historia conjugando, por ejemplo, también diferentes espacios o ámbitos de, de la investigación, lo local con lo universal, lo regional con lo, con lo nacional lo, la microhistoria con la macrohistoria o, de lo cual ya hemos hablado antes, pero aquí eh, estamos ahora enfocándolo todo, toda esta Toda esta eh, renovación a través del de mestizaje historiográfico que proponemos, pues, pues la, la mezclar en la investigación pues, eh, áreas históricas diferentes. Normalmente nos encerramos en, en el área que se corresponde con nuestra especialidad y de ahí nos salimos porque ya entramos en otras áreas corporativas. Y, Bien, mezclar las, las áreas de conocimiento histórico y también mezclar la historia con otras disciplinas viejas y nuevas, lo que llamamos, en un caso la intradisciplinariedad y en el otro caso la interdisciplinariedad. Yo creo que también tenemos que a, a, aplicar criterios de historia mixta a la hora de escribirla, eh, y, pues, conjugando diferentes formatos. Por ejemplo, el texto... Eh, con el lenguaje HTML, de manera que, que las notas y las citas pasan a ser enlaces web eh, sin límite de espacio, como nos pasa cuando, cuando trabajamos con, con una hoja de papel eh, impresa. ¿no? Entonces, eso permitiría, por ejemplo, que a la hora de la lectura se pudieran seguir varios itinerarios, ¿no? sin abandonar la centralidad de un texto que tiene un principio y una y una y una conclusión, pero que luego se puede seguir a través de unas notas que son todo lo largas que, que se quieran y que pueden incluir otro, o, o imágenes o, o otros otro tipo de, de, de fuentes ¿no? que no sean exclusivamente la documentación escrita, Entonces eso es muy importante eh, eh, utilizar las nuevas tecnologías para hacer eh, escribir la historia de diferente manera y conjuntarla de manera que sea un mismo eh, proceso de, de, de, de, de conocimiento, no claro, obviamente insisto mezclando por ejemplo es una posibilidad que existe eh, el texto con, con, con, con fuentes orales, con imágenes, eh, con vídeos, etcétera. ¿no? Toda una posibilidad que yo ya había anunciado en el artículo hacia un nuevo paradigma historiográfico hace 20 años y que todavía está bastante por hacer y nos daría una imagen mayor, un, un mejor de, de, de los resultados de nuestra investigación. Conseguiríamos transmitir un resultado global de nuestras um, investigaciones con acceso directo a fuentes y a, y a, y a, y a muchos posibles desarrollos paralelos que, a, a, que permiten nuestras investigaciones a la hora de, de pasarlas al, al papel y que normalmente pues no, no podemos seguir esas, esas vías laterales de nuestra investigación a la hora de escribir por, por falta de espacio, ¿no? Porque el papel, en ese sentido, por muy grandes que sean las notas, no da para mucho, ¿no? Entonces, eh, las nuevas tecnologías permiten eso, escribir también la historia de una manera más global, eh, mezclando diferentes formatos. Como mínimo, para para conseguir algo en cuanto a historia mixta hay que mezclar dos enfoques, fuentes, métodos, ¿no? Y la medida que, que podamos y más todavía, pero pero eso pues ya depende de, de, de la práctica. Que, que vayamos acumulando sobre cómo eh, investigar de, de esta manera, es decir, mirando con miradas muy distintas que confluyen en un objetivo común de, y es de representar de la manera más global posible la realidad his, histórica que investigamos. La verdad es que muchos hacen historia mixta sin saberlo. Es decir, yo creo que en las mejores investigaciones que se hacen hoy son, de tipo histórico, siempre hay algo de historia mixta. Es muy importante hacerlo conscientemente, primero porque aceleramos el proceso y necesitamos un contrapunto para esta fragmentación galopante, vía hiperespecialización que está sufriendo nuestra disciplina y otra. Pero aquí estamos, naturalmente, hablando. De, de la historia de la historia profes, profesional. ¿no? Eh, bien, eh, yo creo que es necesario por esta vía. Eh, eh, a mí me gusta esa metáfora, de, digo ya, de, de, de, de tender puentes entre las diferentes islas ¿no? y, y, y ese camino eh, nos lo puede permitir la historia mixta, como decíamos antes, como historia global desde luego el nuevo paradigma historiográfico será global o no será claro después decimos y con razón que no podemos investigarlo todo y no podemos saberlo todo de todo no las especialidades son necesarias yo no digo que terminemos con las especialidades son necesarias no sólo del punto de vista de la compartimentación académica sino del punto de vista de, de, de la investigación. ¿no? Eh, eh, tenemos que parcelar nuestro objeto de investigación para para poder saber lo, lo máximo posible de una parcela de ese, de ese objeto de investigación que en este caso es la, la historia. Pero bueno, hay maneras de, de, de ser especialistas y, y, y desde aquí defendemos una, unas especialidades que, que se abran al mestizaje, simplemente. Que se hablan a, al, al, al mestizaje, que no es poco considerando la cerrazón con la que hemos eh, eh, tenido en cuenta nuestra adscripción académica temática. ¿no? Eh, no te puedes salir porque si te sales de, de ese espacio ya es otro otro objeto de investigación o si se sale, si se te sales de tu compartimentación académica pues bueno eso ya ya, ya no te sirve igual para el currículum eh, porque eso bueno si es medieval porque eso ya es historia moderna y esas, esas cosas que tenemos que ir superando porque buena parte también de la fragmentación de la que nos quejamos de nuestra disciplina pues es consecuencia de la manera que tenemos de organizarnos académicamente hay que hacer naturalmente para hacer una historia mixta una historia más transversal porque la historia que nosotros estudiamos no admite en sí misma esa compartimentación sino que es un fruto artificial que imponemos desde fuera eh, no solo eh, a la hora de investigar sino también por parte, se impone por parte de la institucionalización académica que tiene que avanzar también en un sentido de más eh, globalidad y transversalidad eh, mirad eh, los temas históricos ya están casi todos o todos descubiertos llevamos ya como, como, como una disciplina científica los historiadores trabajando cuánto pues, pues eso, siglo y medio podemos, podemos decir o en todo caso más, más de un siglo, se ha trabajado mucho desde las universidades, desde los centros de investigación también fuera también fuera de la academia está todo en cuanto a los temas ya descubierto la innovación desde hace tiempo, pero sobre todo ya en el siglo XX, eh, tiene que ir por la vía de converger, completar o poner diferentes enfoques historiográficos, lo que nos permitirá hacer nuevas preguntas, encontrar nuevas respuestas, en definitiva conseguir nuevo conocimiento histórico, revisitando a veces desde el punto de vista de una historia mixta, viejas Temáticas e investigaciones hechas por nuestros predecesores yo creo que esto es muy importante si hablamos además de generaciones jóvenes de historiadores que tienen que hacer la historia como, como se debe hacer o se puede hacer en, en el siglo XXI y no simplemente copiando la que se hizo en el siglo XX y menos todavía la que se hizo en el siglo XIX lo digital facilita la aplicación de criterios de, de globalidad mixta a la, a la historia. La, la propia globalidad de la historia que vivimos nos marca el camino a seguir. Hoy a través de las nuevas tecnologías todo está interconectado. Bueno, a través de las nuevas tecnologías y de la propia economía, la política, la sociedad, en fin, etcétera, que se globaliza eh, paralela, paramente. Para ser un historiador de este siglo actual es necesario interconectar también la historia, pero hacia afuera. Eso está ya cada vez más asumido, pero también hacia dentro de la disciplina, acabando con este eh, archipiélago que es nuestra disciplina hoy en día y haciendo del archipiélago en fin, una nueva nación eh, historiográfica más comunicada internamente. Nada más lecturas para este episodio, las conclusiones del Tercer Congreso Internacional de Historia y Debate y concretamente eh, un trabajo que ha sido, eh, del que podéis disponer igual que el anterior en mi página web eh, personal, que tiene dos títulos y el que... El, la historia mixta como historia global y la historia social de las mentalidades, como una nueva perspectiva de la historia. Lo digo porque yo baso toda mi experiencia práctica a partir de la convergencia entre de la historia social y la historia de las mentalidades, y, y, y nos como ejemplo concreto de lo que se puede hacer para, para conseguir una eh, aproximación más global de la historia. Nada más, el próximo episodio será sobre la historia eh, digital y, en fin, haciendo algo de historia inmediata, porque esto eh, estamos en el día 8 de enero del año 2021 y el 6 de enero del año 2021 un acontecimiento histórico en Estados Unidos que marca, al parecer, lo que va a ser este este, este siglo, el historiador no puede estar ajeno a esta historia que se vive eh, desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de la investigación. Y desde el punto de vista de lo primero, quiero deciros y terminar el episodio de hoy lo siguiente, abajo Trump y viva la democracia.